Don Edgardo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás ahí? Bien tú. ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo estás, compadre? Bien. Buena no, motivado. Va, buena cabrón. ¿Cómo están? ¿Están corriendo recién o no? Sí. Dejaron la competencia Estamos yendo la categoría Saltor. Ahí está la NAPI. La Snappy. Dale nomás. Casi cero kilómetros. <risa> ¡Qué alegría estar acá! <risa> Mi, mis firmas son pésimas. <risa> ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Eh? Estoy esperándote con niños. ¿Motivado, Gonzalo? Don Gonzalo. ¿Cómo le va, señor? Vale, nomás, si no lo usen Unas palabras para un niño eh, de la inauguración. Hola, muchachos. Eh, nos juntamos acá un ratito. ¿Qué voy a decir, weón? Ayúdame. Nos vino a visitar el día, Germán, ya todos lo conocen estés con un así que nos saludamos con un gran aplauso también a él, que es bueno. también el que construyó este circuito en conjunto de varias personas de acá de la comuna. No soy muy bueno para esto. Quiero decirles chiquillos que estoy realmente orgulloso de lo que han hecho acá. El PAMTRACK se nota que lo han cuidado muchísimo. Así que me confirma que fue un buen lugar donde hacerlo y cuando lo construimos fue tremendo, fue bacán ver cómo cada uno a pesar de repente no tener herramientas se puso con las ganas para hacerlo, pisar con los pies para compactar el terreno y me encanta verlos acá reunidos y motivados en torno al mountain bike y sigamos dándole, sigamos, sigamos construyendo pistas y relacionándonos entre nosotros, apoyarnos que yo creo que eso es lo más importante que, que, que nace de esto el, el poder conocernos más, apoyarnos entre nosotros y compartir ¡Gracias! ¡Alimar! a <risa> ¿A ver, es el ahí en una clini, mini clínica que va a ser en el para que me gusten a los costos en el, el, el, el, el Contra. wow oye Edgardo, qué pasa con los cascos? ya no nos ha ganado un proyecto para muchos cascos y hoy día enganchamos el terreno en serio cómo lo van a hacer ahí? contigo! Bueno, ¡Muy ¡Me encanta! ¿Viste el de Peñaflora, no? Ese está tipo Easy, creo eso podríamos hacer. Oye, los pedales, esta no gira tanto para atrás, pues lo tengo que tirar súper fuerte. ¡Bueno! ¡Me toca! ¿Cómo está el saltito? ¡Rico! No creo que me dé. Estoy en el contract. Dale, Lucho. Lucho, man. Uh. Es demo. Bueno. Arriba, aquí está bueno. la pista de H. Por si la quieren ir a limar. Levanten los premios. Yeah. Uh. profe, los profe. No. Uh. Bueno, Gonzalo. Chao, que estés oh, muy bien. No, no, no. Motivado, compadre, Chau, gracias. No. Chao, cuídense. Chao, que estés muy bien. Sí. Uno cada uno y yo creo que alcanzamos. Sí, porque se me olvidó rellenar. Sí, sí. <ríe> sí, para... sí, sí. Arrinconado, ya. Tiene que ser uno cada uno. Porque si no, no van a alcanzar ya. Los que van agarrando stickers van saliendo para atrás. Ya, a esta mano, a esta mano, ahí. ¿Qué ¿Qué mano? La vez, ¿sí Esta mano, esta mano, ahí. Esta mano. Ven, más tranquilo, mejor o no? Así que Gisela va a hacer eh, de entrega de la medalla. Oh, He Dios Por ella misma. No te creo. Es una figura que se paga en GK y se está en una piedra. Es originaria originario de no. acá. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Esto es del asentamiento indígena que sí, está acá. acá. Ocupaban esta figura y en las rocas hay algunas... ¿Dibujás con esto? Claro. ¡El mismo! Claro. Oh, ¡Hermoso! la motivación. La motivación. ¡La motivación! Al mejor constructor de Chile. Al mejor constructor de Pumtrack. Por allá. Oh, sí. Un trazo. a <risa> ser descenso parece? ¡Firmado! Ah. A ver si me queda bonita, man, si soy un desastre para la firma. Creo que es la más bonita. Filete. Esta es la herramienta precisa. Esta está hecha en un metal pésimo, pero la idea es tremenda, porque lo ocupáis para compactar, para formar y sacar roca, para lisar y para sacar los rocones que están abajo. ¡Estoy gusta. muy bien! Ah. Nos vemos! Mejorate compadre. ¿Eso es San Felipe? No, para allá. Wow. <ríe> la vida. Oh, man, Bloqueado. Bloqueado Yo no bloqueo en la subida porque se me olvida siempre. No tengo el hábito. ¡Partidor! <ríe> esto, se, esto ya se puso estricto. Corredores listos. Atención, carreadores. 3, 2, 1, Go, go, go, go, go. Uh. Oh, oh, oh. Casi la pierdo. Bueno, Tiene más flow, esto es como lo Está bueno, está súper bueno. Uh! qué rico, uh! Uh! peralte rítmico se pasó. Uh! Oh, por va me atajó de vuelta. ¡Esa! Me dejó el peso afuera. Sí. Y yo así, ¡que aguante, que aguante, que aguante! Y justo tenía una curva a la derecha. Bien. Pero eh. ¡Oh! Bacán. oh. Está bueno Caí tan duro que le metí la rueda trasera y me bajó las dos manillas oh. Con la fuerza del crap ¡Uh! después? ¡Bueno! <risa> Está exquisita Se pasó Oh, el medio vuelo que se puso ¿eh? Oye como suena esa masa Pista Laura esa debe estar en 13 y medio con esas caras de neumáticos. Como a los 14 años andaba con una bicicleta 24 kilos de descenso. chesty Póngale. Oh, Lucho. ¿Estamos? te tiro abajo en cualquier minuto oh. So, Good. vale oh whoa, whoa, <laughs> whoa, ¡Bueno, uh. oh. Yo acá ni y llegué así como que... Por favor que sea suave al otro lado, si <risa> no voy a explotar ¡Rica la vista! ¡Está tremenda, perro! ¡Está tremenda! ¿Cómo te fue? <risa> ¡Eso! Mira lo duro que está. Ah, está Hay que meterle picota y de aquí hasta por acá sacarle 10 centímetros así. Venta con él, mil La colda. Deja el neumático muy sí. redondo, entonces como que perdí contacto. Vais por el... Esas cosas están ocupando mucho espacio. <risa> <risa> este el pedazo de fierro <risa> <risa> El kilo. Oh, el kilo. <risa> Majin Endurero modelo el kilo. El, el kilo. Sería muy bueno, güey <risa> Sabía que te decía, pues viste, agarráis el vuelo de aquí en moto, saltás la calle y salí a los por los postes para arriba. Un gap al revés. Saltó y en el despegue se le, se le chupó la moto y azotó con la pared del cerro. <risa> <risa> que tuve la cámara prendida tanto rato. Oh, te voy a editar esta va. Uy, se me olvidó que tenía la cámara prendida. Estamos comiendo un rato. <risa> <risa> <risa> <risa> de los honores y nos vemos en el cerro